Hola, ya hace tiempo estoy generando un eco-reto que implica algo que normalmente no se hace. Pues bien, cada vez que consumimos alimentos que poseen semillas, el plan es guardar esas semillas. O también puedes plantarlas directamente y aquello que brota, cuidarlo. La iniciativa de este reto es que si todos nos diéramos cuenta que las semillas de los frutos y de las verduras que nos comemos se pueden volver a plantar y que puede germinar nuestro alimento, tendríamos grandes avances en soberanía alimenticia. Y es por ello que te invito a no botar la basura orgánica porque no es basura. Podemos generar un vuelco a todo esto que está aconteciendo de a uno en uno y todos juntos. Espero que acepten el reto. Un abrazo grande.